mea, me, mea me no. estoy haciendo fatal, tío Muerte ya, hijo de puta. Joder puta Joder puta Antes de que me pegue y todo eso rollo Porque como le pegue los bichos antes que yo me cago un día eh. Vale, la, la balista La balista, vale gente, ya estaría Vale, vente para acá, anda cabezón, ven anda A ver si te caes tú solo, tío Parece ser que te vas a caer tú solo, ¿no, manín? Hermano, un falso es que tú no te caigas, ¿eh? Un falso es que tú no te caigas le, le voy a pegar Con la flecha de la muerte Eso le quita, ¿eh? Le quita tela a eso, gente ¿eh? La madre que te parió Que me lo ha esquivado, tío Vale, ya, ya, no hay nada No hay, no hay nada, tío Nothing Vale, el pego aquí era un daño que necesitaba com O sea, comerme ahí, ¿no? Vale, vente, anda Cabezón, ven, ven Ven, cabezón, ven Are you fucking kidding me? Ataque de la muerte Dios mío Le meto bien, tío Es que le meto bien Ese es el problema No, no, no, no, no no, Bro, me ha reventado ey. No me joda que me ha matado la cabra De verdad que me ha matado la cabra Ah, vale Vale, nada Correr Correr Eh... Hola No No para vale, cabeza, gente oh, oh. Vale Bro, que estás desbalanceado, compadre Estás súper desbalanceado, picha Cabezón, hijo Qué cabezón, hermano, ¿eh? Y yo si le pego la cabeza, lo reviento, gente O sea, lo reviento Y yo... Take this, bitch oh. Vale, voy a poner esto Madre del amor hermoso Vale, ahora me tengo que ir de aquí yo. La gravedad me revienta el culo ¡Más, huevo! Vale, ahora voy a hacer esto, gente Tenemos la fase boom Let's go Vamos para allá Madre, el amor hermoso eh, ya me de comerme un plato de paella En serio Un trozo de turrón de chocolate blanco Menos otro batido de chocolate Qué gacho que es este y luego Me encanta ¡Eh! Nah, pero ahí está gastando mucha energía, campeón Para poder llegar a sacar dos puntos más en el examen mañana Bueno, dos puntos más en el examen Literal Vale, ahora me va a hacer el boom lleno de rocas, ¿no? No viene, ¿eh? ¡Ah! Vale, me ha matado. ¡Hostia, la madre que me parió! Bueno, no me ha matado, digo. En plan, me mata porque me pegaba. No me jodas. ¡Oh! Hermano, párate ya, Ayu. Cabezón. ¡Qué cabezón eres, eh! Hijo puta, eh! Vale, lo tenemos, eh, lo tenemos. Uf, no quiero hablar muy harto, Cinco frascos de esto, vamos bien. Del tirón. Eh, ¡Piola! ¡Sos piola! ¿Qué hace? Vale, ahora modo, modo aspiradora de los Teletavi, ¿vale? O sea, fase aspiradora. Va comiendo todo el suelo, ¿sabes? Ahora me va a tirar la onda habitante. ¡Vamos ¡Oh, a aprovechar! Que no me dé... De... Vale, a ver, vale vale, vale, vale, vale Aprovecho, aprovecho, aprovecho, aprovecho Le meto con le meto la espada por el orto todos lo tengo eh, que entregar el viernes Nada, te da tiempo y demás, campeón Y luego... luego. Pero recuperación de, de mate eh, También la tengo el jueves O sea, las dos cosas juntas Qué putada eso Pero bueno, a ver ¡Uy! que me loco! Es decir, que igualmente lo aprobó! ¡Varás! Ah. Vale All ¡Right now! Mierda el ataque bolita. Vale, no sé qué me va a hacer. No, no, no, no, no, no, no, tío. No, hermano, no me mata la cabra. Ya ha muerto, gente. Pues ya estaría. GG. No puede ser, tío. En el final, loco. En el final, loco. No me mata la cabra. Sí. Uf, me voy, eh. La madre que me parió, tío. Maldito vos, eh. Vale, la última fase es esta. Y obviamente. Quiero quitarle toda la vida posible, vale, no me ha matado a la cabra Eso es de vital importancia No lo ha dado, ¿no? Ha derrapado a lo ni... Forfine! ¡No me ha matado la cabra, dime que no, tío! ¡No me jodas! Vale, vale, vale, vale, abuso, abuso, abuso, abuso Hermano, debería ya entrarte el... basta, no? Vale, bien, hostia, hostia, hostia Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale, vale, vale Joder, la madre que me parió Perdonadme la concentración, un bicho bastante hijo de puta, eh a ver, para que vea ti, no puedo cagarla, tengo que hacer, bueno, tengo que buscar su ataque en concreto para que sea vulnerable la piedra, tío, qué asco de bicho. Bro, te quedan dos toques, o sea, hermano, te quedan dos toques, o sea, bro, tú quieres que me pican tu culo y tú quieres me pican tu culo. ¿Qué me hace ahora? Vale, vale, vale, vale, vale, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo donde yo que, donde yo quería, compadre, te tengo donde, ya está, ya estarías, bro. A mí mi, a mí mi, a mí mi, a mí mi, a mí mi, a mí mi, a mí mi, a mí mi, hijo, de puta, que le queda un toque? ¿Vale? Te voy a matar con lo que más odias. Mm -hmm, increíble. ¡Ole! ¡Let's go! Eh, eh, eh, ¡Hijo de puta! ¡Diablo! Quijada de bestia fugaz. Madre del amor, hermoso. Después de la huerta también, ¿no? Obviamente, que es lo más chungo, ¿no? Esto hoy es el hilo enorme. Pero entonces ha comido brocheta. ¡Qué guapo el ataque de ese, bro! ¡Qué guapo, compadre! O sea, ¡eh! eh. ¡No me jodas! Increíble. Está troleando a la gente con. ¡Eh, eh, eh! ¡Wow, wow, wow! Me hace gracia, la verdad, para que te a mentir. Vale. El lobo. Vete, será que gacho? me encanta la vez de Ari, tío. ¿Qué gacho es que es, tío? Es eh, eh, que. ¡Oh, oh! Ese ataque guapísimo. Que os lo prometo que se, se notaba, tío. O sea, sabe, de menos a Ari mucho. Le da, ¿no? La concha a tu madre, pelotudo. Obviamente estamos en campo abierto y no vea, ¿no? Flipo. Guapísimo. Se está... Vamos. Vale. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. No, le, no le quita vida. Está, está mamadísimo. No me, no me corresponde el nivel ni de coña, hermano. O sea, ni de coña. Pero lo quiero matar, ¿sabes? Bro. Esto es lo que me gusta del, del ring. En plan... Te puedes ir a matar a un bicho que tiene 50 niveles más que tú. O en plan... Eso es la polla, hermano. Eh, intuyo que ese ataque... Lo te, le tengo que... Lo tengo que reventar, tío. Menos mal que no me ha pegado eso. Vale, no obstante, en campo, en campo abierto es súper débil, ¿no? ¡Wow! Sí es súper débil en campo abierto el bicho Aunque me pegue un toñazo y ya nos vemos, ¿no? ¡La madre que me parió! ¡Wow, wow wow wow wow wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! ¡Osas! ¡Madre mía! ¿Qué gacho ha pasado eso, no? Vale, igualmente también me quedan bichos ahí para que peleen No me va a dar a mí el cabrón Tengo que estar full vida Me mola el ataque en caballo, tío O sea, en cabra, ¿eh? ¡Eh! Cole, poni, ¡Cole, Es una cabra, hermano, Nacho. Es la boya, hermano. Es la polla. Te lo prometo que a ver si ya lo puedes jugar ahí. Y... Es la pollísima Es god. Hombre, vas a tardar un poquito más en hacértelo con un daso normal. Porque conociéndote a ti, hermano, en plan, como yo, vas a querer meterle bien duro. Está medio muerto, pero no me puede dar, eh. Está muerto. Vale, let's go. Y esto, estos bosses, Nacho, están hechos, aunque parezca mentira, para matarlo con la cabra. La clave. Vale, eh, caragusano. Caragusano, gente. Caragusano Que me parece a mí un poquito de que Le voy a meter bien duro, no, por las patas Al mamón Vale, le quito bien ¡Ay, mierda! El bicho chiquitito El bicho chiquitito, tío O sea, se me ha metido ahí el hijo puta, Me cago en la leche, ¡ve para acá anda! Lo voy a matar con magia, ¿no? O sea, o no, vale ¡Hostia! Fallé, fallé, fallé, fallé Vale, vale, vale, a los dos, ok ¡Mierda, la caca! ¡Me tiro la caca! Y un mega abrazo, María, de nuevo pero uh, ¡Mierda! Vale, voy a matar al bicho primero y ahora le... Un segundillo, perdón si no te jodido Es que el bicho es un poco aleatorio, ya me comprendéis. No me sé el patrón y es un poco random, Mister, hijo de la gran Berwicky. Vale, me ha pegado un cabezazo en plan. Eh. Uh, me ha pegado un cabezazo, gente. Malito, maldito Sidan. ¿Es eh, eh, usted Zidane? Sidan, eh, usted Zidane? Niño, En eh, niña. Eh, pum. Eh, Big Shack. Eh, el ataque en la cabra es la clave del éxito. El Eden Ring para este tipo de bichos secundarios. O ser secundario. Muy secundario. Te da 10k de, de alma. Lágrimas, lágrimas dura de. Uh, eso lo voy a ver ahora lo que era. Qué guapo. De, de literal. Literal, del 98, eh. Yo, yo ahí tenía campeón de Zari. Madre mía. Tenía 3 años, campeón. Imagínate cuando lo juego por primera vez. Digo, wow, increíble. Este sacerdote es súper chungo, eh. Os lo juro, ¿eh? Me enfrenté a uno que era jodido. Y lo pasé mal, ¿eh? Fuera de coña. Y es muy guay, la verdad. El juego está muy chulo, campeón de Zari, te lo prometo. Y mi. ¿Y mis almas? Por eso es duro, tío, porque el nota está en, ca... está en cabrón, os lo prometo. Que hace un ataque en forma de ventilador que te cagas, os lo juro, eh. Vale, tengo que aprovechar, vale. ¿Qué cabrón? No me va a dar. Joder, que iba muy bien. No me da. Qué guapo, sí, yo fi... lol, Segunda fase. Si os fijáis en la espalda tiene la, la piel de un gigante Mira la segunda fase, gente, qué bonita ¿eh? Y mirad la música, por favor, precioso, loco Es precioso, o sea, es precioso Parece que estás viendo un anime, tío En vez de estar jugando al ring ring. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Para safear esta fase voy a voy a meter la hierro ahora Ahora, boom, boom ¡Dios! ¡Dios! ¡Diablo! Te vencí, perro y yo, Os lo juro que el otro, el otro sacerdote era, Es 300 veces más difícil 300 veces más difícil, compadre ¿De una? Eh, vale. Concentración, tranquilo, con tranquilidad. Y de una. Bueno, venimos para acá. Venimos aquí. Vamos aquí. Casi me da esa mierda. Vale, eso, solo un golpe. Le pego. Le pongo las dos katanas, ¿vale? Vale, bola de fuego. Pégale a los otros, cabrón. Ahora. Ahora de espalda aquí le tengo que meter. Ahí está. Como me de eso me revienta, gente. Pero le, le he hecho bleeding. ¿Me entendéis? En plan, le he, hecho, le, le, le, le, le he hecho el efecto pasivo. Que está muy bien eso. No, me da. Uf, qué miedo, tío. Tengo esa fase, eh, os lo juro. Tengo un montón de miedo a la fase esa, tío. A la segunda, pero voy bien, ¿eh? Voy bastante bien. ¿Qué le vas a hacer a ese? Mierda. Qué guapo el ataque, tío. Está muy guapo los ataques del bicho. ¡Uy, mierda! ¡No! Uf, menos mal que estaba atento, ¿eh? Joder. Mierda, la cagué. La cagué, la cagué, gente, la cagué. Me he acercado demasiado y esa debería haber rodado antes. Vale, está casi en la segunda fase. Vale, no, no, no, no, no, quítate de ahí, tío. Qué malo. Qué coño. Qué guapo ese ataque, compadre. Vale, le meto magia por el culo, gente, un poco. Fuerzo la segunda fase. Mierda, me da... Qué putada, tío. Sabía que me daba. Vale. Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto con brío. ¡Mierda! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, tío! ¡He perdido la oportunidad! ¡Os lo juro! ¡He perdido la oportunidad ahora mismo de la vida! ¡Os lo prometo, eh! ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Nicole, por eso, pitardo. ¡Ay, qué tía! ¡No! mierda! ¡Me mata, me mata, Ya estoy muerto, estoy muerto. ¡No, no, me mató! ¿O no? Y ahora vas con la desnuda, que el chico más legal. Qué día, eh? Gracias por eso esa tarde Nicole. ¿Será? Qué pendejillo! Es... Súper complicado el este, ¿eh? Ahora. Vale, vale, vale, vale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Oh! eh, me voy a arriesgar. Me ha matado. Hostia, tío. ¿Papá Gio, eres tonto o qué? Vale, vale, vale, vale, sí, ha muerto ¡No! ¡No! ¡Oh, qué potra! No me puedes concentrar, gente Vale, vale, vale, vale, vale, vale Dios, eh, Dios, hermano Qué hijo de fruta, tío, vale Tengo que forzarla que me haga el ataque de la onda Vital, tío, mierda, me la comí, he muerto, gente, he muerto ¡Hostia, qué potra! No me lo creo Vale, vale, ya ¡Uh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Let's go! Guapísimo La madre me parió No, pero sí